El trabajo de edición en Adobe Premiere Pro no es complejo. Todo depende mucho de la cantidad de información por trabajar. Empecemos. Vas a abrir Adobe Premiere Pro. Te vas a dirigir aquí a Nuevo Proyecto. Navegar. Damos un clic. Vamos a encontrar la carpetita donde está todo lo que hemos visto en los ejercicios anteriores. Damos clic en Seleccionar. Y aquí le vamos a colocar un nombre que puede ser Video Abejas. Eh, original puede ser. Donde dice Video... Vamos a dejarle línea de tiempo o timecode, audio, audio, ejemplos de audio y en captura el HDB que es el High Digital Video. Damos clic en OK. Bienvenidos aquí a Adobe Premiere Pro. Si te fijas muy bien, tienes una línea totalmente azul resaltada. Este vendrá a ser el primer panel. Aquí vamos a colocar los archivos. Para colocar los archivos existen dos formas. No te olvides, ¿eh? control y nos vamos a redigir aquí donde dice audios y elegiremos el archivo mixdownmp 3 damos clic en importar en la parte inferior tranquilamente puedes crear una nueva carpetita o una nueva canasta damos un clic y aquí le podemos llamar audios enter ahora seleccionamos el audio y con clic y arrastrar lo vamos a colocar dentro de esta carpetita te dije que hay dos formas acabamos de ver la primera vamos con la segunda forma control I. -E. también puedes hacer esto mira seleccionar Toda la carpetita de las imágenes y dar clic en importar y automáticamente se van a importar todas las imágenes de manera directa realmente esto me gusta muchísimo Pero también puedes hacer lo siguiente no con clic control clic y clic para seleccionar todas las carpetitas que vienen ordenadas clic en importar Esperamos unos segundos para que se active y ahí tienes automáticamente todos los archivos listos para trabajar dentro de adobe premiere pro